Hola ¿qué tal, me llamo Luis Eduardo Cisneros Soy uno de los creadores de este canal Junto a mi primo Antonio Cisneros Que estamos llevando a cabo este nuevo proyecto Para apoyar a nuevos talentos Si quieres formar parte de este proyecto Te invito a que te suscribas Suscríbanse Pero se fue haciendo vicio Estaba triste si no era contigo no Me siento enfermo y era cada vez más negativo Y únicamente quería pasar Puedo viajarme y carácter Y hoy somos uno mismo Y cambió mi suerte cuando dejo que Denle like y se salió la quinta de la mano. ¿Cómo, Freddy? Denle like y suscríbanse.